Poco se habla, no se habla bien. Va a ser tocado, van a tocar eh, muchas, muchas personas. Y te voy a dar la invitación. Sigamos conversando y contándonos las cosas que esas buenas noches. Qué gusto. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, gracias. Tú estás una horita menos que yo, pero estamos de noche ya. ¿Qué? Sí, ¿Cómo estás? Es Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí esperando que, por como es un horario nuevo, este en agosto quise hacer esto nuevo de empezar a las 10 de la noche, porque me han dicho que a las 8 es muy temprano, más que todo para América, porque hay lugares 7 horas de diferencia, es la 1 de la tarde, entonces un poquito temprano para, más que todo México y Latinoamérica. Pero bueno, esperemos que esta vez la gente se conecte un poquito más, y, y hay algunos, María Julia está con nosotros, eh, hola amiga María amiga Ecuador, Julia Sí, una amiga de Ecuador, Narcisa López, también ella siempre nos sigue Narcisa. Sí, ella está también con nosotros, así que Daniela, eh, parece que es algo tuyo, ¿no es cierto? Porque no la conozco de nombre Sí, Daniela. hola Daniela <risa> Bueno, de todas maneras, todos están bienvenidos, muchísimas gracias Hola Sarita, te dice María Julia Hola, María Julia. Bueno, para mí un placer, Sara, porque, bueno, en primer lugar porque tú hablas, para mí un desafío, porque tú hablas portugués. Sé que hablas español bastante bien, pero de todas maneras <risa> estás libre porque yo sé que la gente te va a entender igual. Así que, queridos amigos, eh, Sara Timotei está en Portugal, es una amiga mía de escritura, nos conocimos en un curso de escritura el año pasado. Y estamos junto ¿Sí? en la asociación de Aide, así que estamos en contacto muy muy frecuente. Así que es una chica ¿verdad? espectacular, siempre con una sonrisa acá arriba, siempre alegre. Así que Sara, Sarita, te doy, y tú tienes el mismo nombre que mi hija, así que imagínate. ¿verdad? Un amor muy grande, sí. Así que Sara, te doy el micrófono, la cámara, y cuéntanos, ¿quién es Sara Timotei? ¿Qué ha escrito y quién eres tú? Vale. Eh, soy Sara Timoteo, eh, soy portuguesa y um, soy una persona de eh, varias eh, profesiones. Um, digamos que eh, he tenido muchas profesiones en mi vida y eh, por eso eh, tengo una perspectiva eh, del trabajo, del liderazgo, o tal vez un poco distinta eh, de lo que eh, las personas mayoritariamente piensan y sienten eh, mm. con relación al tema. Mm. Entonces, eh, me definiría como una persona siempre eh, pronta a aprender. Mm. Qué lindo. Idiomas, eh, <risa> sí. sea lo que sea. Eh, hoy eh, estoy trabajando en la biblioteca de mi eh, ciudad uh -huh. y también trabajo como eh, programadora, informática y también como uh -huh. copywriter. Uh -huh. eh, después tengo ya 17 eh, libros publicados y wow. de esos 17, lo que nos trae hoy, Aquí es el bestseller de Amazon, tal como el tuyo, eh, que es eh, A Leader in Times of Change. Eh, es un libro en inglés y eh, traduce un poco mi perspectiva o una posible perspectiva alternativa a lo que se dice sobre el liderazgo. Eh, de mi experiencia, de mis estudios, de todo que, que, que, que me ha hecho ser quien soy. Hoy. Entonces, muy es eso. muy interesante por el liderazgo hoy en día es, es muy importante por todos los líderes que tenemos en todas partes del mundo que no saben liderar. Así que cuéntanos qué algo más del libro para que la gente sepa de qué, qué más trata, ¿no? Háblanos de él. Sí, eh, voy, voy a usar la, las palabras porque eh, eh, tengo muchísimos lect lectores en todo el mundo. Vale, lectores que ya seguían mi trabajo de una, forma, de una forma u otra. Entonces uno de mis lectores, que es un lector de Alemania, me dice que tu libro es muy interesante porque es eh, co, eh, como un, un best-of. Tiene varias partes de varios filósofos de antigüedad eh, que hablan sobre liderazgo. Entonces los conceptos modernos o contemporáneos eh, tú nos dices que ya existían, sí, sí. es verdad, mm, mm. pero con otros nombres, mm. y más es que los conceptos tenían una sociedad, una forma de vivir en comunidad, y ahora los conceptos se presentan como sin comunidad, como globales, pero en verdad el liderazgo no hace sentido sin esa comunidad, sin esa claro. forma de vivir. Entonces es eso que, que nos trae tu libro y creo que sí, que es una buena definición de, de lo que he hecho en mi libro. Eh, he estudiado eh, literatura, filosofía, periodismo, eh, gestión y deporte <ríe> y también eh, programación informática. es completa! <ríe> Oye, pero dime entonces, una cosa, ¿a qué, a, qué, ¿a qué tiempo lo has hecho? Porque tú eres jovencita, ¿a qué, a qué tiempo lo usaste? No, entonces? no, he empezado muy muy temprano, muy temprano, ah. eh, sí, el, mi primer curso eh, creo que he terminado a los 21, después luego una posgraduación, eh, un postgrado, eh, y después eh, el, el, el grado de, de, de mestrado que es en, en una otra área, y por el medio me fui a Holanda a eh, estudiar con los mejores del mundo en, en la área de gestión, liderazgo y deporte. He trabajado y, y estudiado directamente con los mejores atletas olímpicos, ¿vale? Porque era un programa para eh, los futuros líderes. Eh, entonces yo tenía como 19 años cuando me, me fui sola para Holanda, sin wow. conocer a nadie con una beca y, <ríe> y me fui a estudiar con estas personas que son las personas que ahora eh, tienen grandes empresas, algunas sí. que escribieron libros muy, muy conocidos y que uh, algunas son a, ahora eh, estudiadas en universidades de gestión, de business, de, de todo eso. Entonces, mi, mi perspectiva eh, es, muy, es muy distinta porque yo he visto esas personas como eh, muy nuevas, muy jovencitas, sí. haciendo los primeros eh, pasos en su camino. Sí. Y es muy interesante sí. eso. Qué increíble. fabulosa Tienes una experiencia sí. tremenda que no creerías con la temprana edad que tienes, ¿eh? qué <risa> Qué increíble. <No. risa> Nada de eso. Entonces, pero es maravilloso poder compartir. Eh, mi objetivo siempre es compartir lo que eh, aprendo y de verdad que eh, trabajo muchas horas, pero eso me, me da otra cosa que es experiencia. Mm. Entonces, en este momento eh, yo hago parte de un equipo de que lidero, pero es una, un liderazgo compartido. Es, okay. es un poco distinto, es, una, es un equipo eh, que tiene siempre que producir mucho y yeah. eh, el concepto de, de liderazgo es, es más próximo do, de lo que he estudiado en Holanda, que es, es como rotativo y las personas eh, trabajan como eh, horizontalmente, sí, sí. todo es transparente, entonces mm -hmm. es muy interesante ese, ese proceso. Porque es totalmente uh -huh. distinto, eh, por ejemplo, eh, yo como servidora pública eh, nosotros tenemos, tenemos una buro burocracia y una hierarquía eh, que es, sí. es como, eh, <ríe> es muy sí. grande, es como, sí. <ríe> y, y, y después tengo eh, mi segundo trabajo donde lidero un equipo que tiene uh -huh. mujeres y hombres igual y y, y lo más importante es el trabajo, eh, los resultados, pero también eh, la comunicación, porque sin comunicación clara la, el equipo no, no funciona. Mm. Y todo muy rápido, porque es programación, es como, y, y todo cambiando de minuto sí. a minuto. Yo creo que el liderazgo es, eh, por ejemplo, aquí en Noruega es totalmente diferente de lo que el liderazgo que se conoce en Latinoamérica. Porque aquí el liderazgo es más, eh, él tiene, el jefe tiene la responsabilidad, pero es un compañerismo donde todos tienen el derecho de hablar, de decir, de opinar, mira, esto está bien, esto", o sea, eh, aquí nadie es como supero, superior a nadie. O sea, todos tienen derecho a hablar y, y tener una opinión también con, con respecto a liderar. Muy interesante sí. lo que dices tú, porque eso se necesita hoy en día. Sí, y eso fue lo que he estudiado, eh, sí. es eso, creo que es ese el camino. Eh, sí. Le llamó ahora el líder servidor, eh, sí. pero uh, eso, eso era más, y eso hablo en mi libro, ya existía sí. el líder servidor en, en antigüedad. Jesucristo era mismo totalmente integrado en su comunidad. Sí. Jesucristo era un líder de servidor también, o sea, dio con el ejemplo, sí. sirvió, no sí. estaba dando órdenes, sino que él servía con su manera de ser. ¿no? Muy lindo, muy lindo. Sí, Realmente. Sí, ahí verdad. donde tenemos que ¿verdad? volver. Sí, ¿Por sí tal vez, sí, porque eh, Ahora lo que siento y eh, trabajo usualmente con algunos líderes aquí en Portugal eh, es que hay también ahora el falso líder servidor. Eh, es decir, es un líder que se dice que sirve las personas, pero eh, aparenta servir, pero en realidad solo sirve a su agenda. Sí, así mismo, pero de todo forma todo. disimulada, sí, ¿sabes? Sí, sí, y eso sí. es muy común, sí. sobre todo eh, en los eh, cargos, eh, cargos o encargos, pero sí, cargos, cargos públicos, sí. eso sí. es lo más, es lo más común. sí. entonces, sí. Eh, para mí es muy divertido cuando mis líderes en mi servicio público me dicen eso, eso. Y yo, sí, sí, sí, <risa> por supuesto, sí, sí. Voy a pero hacer todo lo... lo que dices, pero no por la razón que me dices, porque me estás claro. mintiendo. Claro, tú ya lo dices. Pues, es muy interesante. interesante. Sí. <risa> sí. sí. Claro, pueden sí, engañar a Es una táctica. No sí, sí, sí, sí. Muy buena. Es una táctica. Y, y, y, y, y eso se ve también en voluntariado y en todas las organizaciones no gubernamentales porque trabajo con algunas también y siempre eso va a suceder entonces es muy importante que el liderazgo sea compartido para que haya siempre el poder no solo en las manos y en la perspectiva de una sola persona pero sí porque compartido se puede equivocar, porque ¿no? es me mejor mm, sí mm. Entonces, esa es la perspectiva desde la cual escribí a este libro. Pero les puedo ya decir que estoy escribiendo más dos libros en inglés. Eh, uno, uno sobre, eh, es todo sobre el tema. Uno es sobre eh, el concepto de valor. De valor uh -huh. como eh, ter, tener una sola palabra, eh, ser íntegro. ¿Vale? Y eso creo que nos hemos olvidado. Mm. En el business y es el principal sí. y, y, es, y hace toda la diferencia. Mm. La integridad. Es, y es, la, una, y, es, mm, es un tema sí, muy sí. difícil porque sí. es como, todo es a mi favor, todo lo que yo quiero y a mí no me importa pisar a otra persona, pero ser íntegro y tener una ética es, es bien difícil, es bien difícil, porque tú lo sí. ves en todas partes, como quien dice, bueno, ¿dónde está tu ética? ¿dónde está tu moral? No no, no existe casi. ¡Qué pena! Sí, sí, entonces, pero siempre como, como digo, la filosofía siempre eh, nos rescata de esta eh, relatividad. Entonces, es siempre posible hacer un, un análisis más profundo lo que se, se está eh, pasando eh, porque mm. por veces es en la, la pequeña cosa en la situación diaria que nosotros vamos a definir nuestro percurso nuestro camino mm. eso es uno el otro es una eh, historia una historia indie Uh, yeah. creo que tiene como cinco mil años yeah. y tiene cinco consejos solamente cinco consejos y uh -huh. yo soy de opinión que con esos cinco consejos es posible dirigir todos los negocios de todas las áreas e incluso dirigir a tu propia vida huh. entonces voy a hablar uno de ellos eh, saber tu lugar. Okay. y son, son consejos muy cortos, pero soy, son... Profundos eh, de todo. <ríe> sí, sí, sí. Porque saber Porque su lugar las personas, también sí, es difícil. Sí, sí. Porque y a veces muchas estamos veces, buscando, eh, buscando cosas que realmente no son para nosotros, porque no hemos encontrado realmente la razón de por qué estamos aquí. ¿no? También, pero sabes también lo que he observado es que muchas veces la, los conflictos surgen porque las personas en las organizaciones no entienden cuál es su lugar. Pero eso no es para decir que, eh, que entras como eh, en un lugar más, eh, una plaza más humilde y mm. no puedes sí. subir nunca. No es eso. Pero mm. mientras te encuentras allí, tienes mm. que saber que ese es tu lugar y aceptarlo. Y porque sí. el conflicto siempre surge cuando tú no aceptas dónde estás e intentas imponer una visión de dónde querías estar a, a, a, a las otras personas y eso, mm -hmm. eso es lo más normal en todas las organizaciones y eso mm -hmm. también es un problema de, de liderazgo porque el líder muchas veces no, no sabe cómo comunicar a una persona mira, sé que eh, preferirías hacer otra cosa pero ahora esta es la plaza disponible eso es lo que tú haces, claro que puedes hacer eso y eso, tenemos otros proyectos, pero tu centro es ese. Mm. Y cuando eso no, no existe, que muchas veces eh, sucede, entonces las personas eh, eh, empiezan como eh, a tener conflictos todos los días. Claro, eh, y se frustran Sí, sí, y porque una eh, empieza a hacer el trabajo de otra persona claro. y sí. entonces ese consejo es para mí es muy es muy importante. Eh, eh, me acuerdo de, de un otro que es siempre eh, que escuchar es una persona sabia quita todo, escucha primero y solo de, después hace algún, alguna cosa y, y eso también hace falta porque muchas veces eh, los conflictos y los problemas con el liderazgo surgen porque eh, no escuchamos no tenemos la capacidad de, de hacerlo eh, vamos demasiado rápido mm. uh, a nuestra a, a agenda y, y no entendemos la qué pasa verdaderamente entonces uh -huh. creo que es, es muy interesante ese trabajo sí. me va a tomar sí. algún tiempo pero pero es muy interesante y quiero compartirlo porque para mí uh -huh. cuando he leído esa historia indie eh, fui como wow con uh -huh. eso se puede, puede hacer todo como eh, empresas y organizaciones <ríe> eh, no, no es no es necesario eh, tener mil libros diciendo cómo agir. Con sí. cinco consejos sabios eh, podremos hacerlo. Pero lo que el tú principal, acabas de decir, claro. no que es es eh, increíble porque el, de eso de saber tu puesto, a mí me pasó muchas veces en los trabajos donde yo tenía, ¿no? Porque me sentía en esa, en esa actitud de, pero si yo sé más que esto, ¿por qué me ponen a hacer esto? Eh, ahí donde, eh, como yo creo en Dios, decía, bueno, Señor, si tú me pusiste aquí, tiene una razón. Así que yo voy a hacer lo mejor, con excelencia, el trabajo que me mandaron a hacer. O sea, aún sabiendo que puedo hacer otro tipo de trabajo, por ejemplo, eh, la iglesia donde yo iba, eh, teníamos que limpiar, eh, turnarnos, limpiar, pero ¿por qué no me ponen a hacer otra cosa? ¿Por qué tengo que limpiar? Entonces yo le decía, es que lo que tienes que hacer es hacerlo con excelencia. Porque si tú no limpias bien ahora, ¿cómo vas a dirigir después una iglesia? ¿O cómo vas a dirigir una alabanza? ¿O ¿Cómo vas a dirigir otra cosa si no sabes limpiar? O sea, todo empieza haciendo lo mejor en el puesto que te ponen. Y eso de ello lo aprendí muy temprano. Es increíble, sí. porque así no, no estás no te frustras donde tú estás, estás haciendo lo mejor y después cuando te ponen en otro sitio, también vas a hacer lo mejor en ese lugar. Sí yo ha he hecho <ríe> casi todo limpiar eh, servir café todo lo que puedas ima imaginar claro porque pero, nada pero es ahora, que el otro mm. sí pero pero sabes eh, que me parece interesante es que ahora cuando existe un problema en el trabajo yo solo con una mirada entiendo perfectamente lo que está pasando porque ya estuve donde las personas se encuentran, claro. es, es, no, no tienen que hablar, no tienen que decirme nada, porque yo entiendo perfectamente y voy a ayudar de inmediato porque eh, es que, no sé, mm. sí, sí, y, y, y, y siento lo mismo en mi trabajo de, de líder, que como eh, empecé por bajo, eh, Ahora las personas confían más porque saben que si, si es necesario yo puedo hacer de nuevo todo lo que es necesario y muchas veces sucede por urgencia de servicio. Pero, pero eh, también por eso tengo una perspectiva donde entiendo los diferentes lados, de las diferentes personas que integran el equipo. Y creo que eso muchas veces eh, falta a nuestros líderes porque no tienen nada para apoyarse, y muchas veces las personas que de que se rodean son personas iguales, sin gran experiencia, y que solo van como a compartir la misma perspectiva, no, no, no, no van a aprender nada eh, de nuevo. No voy a escuchar. Y, y creo que eso es, es esencial, es, es lo más importante. Sí. Decía una, un comentario que dice que cuando uno hace las cosas con amor, eh, hace la diferencia, es verdad. Porque no es tienes verdad. rabia, sentimientos, sino que lo haces con pasión, decir, bueno, aquí me voy a concentrar y voy a hacer lo mejor que pueda hacer. Y después tú, después como tú mismo dices, pues cuando a lo mejor eres líder, te das cuenta que ese trabajo, y, y aprecias a la persona el trabajo que está haciendo, no es cualquier cosa, sino que lo vas a apreciar. Y vas a tratar sí, a la sí. gente de otra manera. Sí, completamente, sí, por completo. Eh, y, la, y las personas también eh, tienen más confianza porque sienten que es como, que eres como un, una compañera, de cierta sí. forma, porque sí. sabes en qué consiste su trabajo, porque tus manos, tus y tu turístico. piel, ya lo hicieron. Sí. Es, es algo físico y lo sí. siento muchísimas veces. En mi servicio público, por, por ejemplo, las eh, señoras que van a limpiar, eh, entendieron de inmediato que probablemente yo ya eh, tenía hecho eso, porque... Y, y la um, complicidad es totalmente distinta. Sí. Entonces, cuando hay problemas, cuando uh, hace falta algo, o, o vamos así, a decir. Eh, <risa> Sí, sí. No, no. Y so, es, soy siempre la persona que va a hablar con, con ellas para entender lo, lo que pasó. Porque entiendo eh, los trámites, vamos mm. a decir. Es sí. eso. Y eso es muy interesante. Creo que es el mejor contributo del líder es entender eh, qué pasa. Antes de, cierto, eh, tiene que tomar decisiones, porque muchas veces, y, y lo que siento también, no sé si eh, lo sientes, es que muchas veces también existen unos líderes que son mucho de servicio, sí, pero olvidan la parte de que tiene que tomar decisiones y algunas no, sí, veces sí, sí. decisiones duras. Sí, y, sí. Y, y creo que siempre tenemos que tener eh, ese eh, equilibrio. Eh, sí, sí, sí. Entonces, eh, creo que es eso. Y ese fue el principal aporte de mi libro. Y también es el principal aporte de las otras cosas que, que hago. Eh, la crítica literaria siempre también ese es, esa perspectiva que no es una perspectiva eh, cerrada sobre mí misma o el, siempre ojando a, a varias perspectivas y siempre intentando entender de verdad el libro eh, que tengo para analizar. Porque la crítica y el liderazgo tiene, son similares. Eh, Tienen perspectivas por veces muy cerradas, muy como así sí, sí. entonces eh, hace falta eh, personas que, que puedan eh, hacer algo para que no sea así pero tú crees que eso va a cambiar o es difícil eh, es difícil pero creo que es posible que cambie sí, con el tiempo ahora eh, creo que las nuevas generaciones eh, tiene una, una forma de um, moverse entre cosas que es interesante. Eh, por veces un poco dispersa, pero pero pero más eh, flexible, creo. Okay. Creo que sí. Solo tienen que entender cuál es, eh, cuál es el valor de, de eso. Pero tampoco entiendo eso. Eh, podrán ser eh, buenos líderes. Eh, trabajo con algunas personas que ahora tienen como 20 años, son muy jovencitas y ya tienen buenas características de liderazgo porque tienen no, no, no son demasiado, eh, no sé, como autocentradas, son, son más eh, receptivas. No, yo pienso que también sí, sí. hay veces que yo he notado en los líderes que he tenido yo, que no les gusta delegar el trabajo. Por ejemplo, el trabajo lo hacen ellos y no yo lo hago porque yo sé hacerlo mejor. O sea, y, y me va a salir bien. Y ese temor de delegar un trabajo como diciendo no, porque entonces yo me voy a llevar la culpa si sale mal. Y, y yo, yo he sentido muchas veces con los líderes que yo he tenido en mis trabajos que, que ha sido así, como diciendo ellos se cargan con todo el trabajo como para aparentar delante del jefe que ellos son los que hacen todo y pobre de ellos, ¿no? Y digo, pero nosotros estamos aquí para ayudar, o sea, darnos trabajo. Sí, sí. Eso es de, es de verdad un problema muy grande en el liderazgo y aquí en Portugal eso es lo más normal. Eh, ciertas eh, ciertas cosas solo los líderes eh, van a hacerlas, pero las otras personas necesitan también tener contacto con esas tareas para que puedan sí. aprender. Claro, y si no, ¿cómo vas a llegar un día a ser líder? Tú tampoco siempre vas a estar debajo, ¿no? Sí, es el, sí. Claro. Pero, pero, no pero sabes que canta, también ¿no? existe... No ¿no? sí. pero, pero sabes también existe el reverso, que es las personas como eh, los líderes no del ego. También no, no, no pregunto nada... Eh, se quedan pasivas y no hacen nada. Y yo en mi organización, en, en, en estado como servidora pública, sigo preguntando todo, todo el tiempo, como, no sé hacer eso, ¿cómo se hace? Mm. ¿A quién mm. puedo preguntar eso? Sí, Porque necesito saber. Mm. Sí, pero yo eh, voy a preguntar y pregunto, ¿qué es la mejor persona para aprender eso? Porque no sé y... y Quiero saber cómo se hace. Y las personas, claro, ¿y pero no hace? es tu tarea, no es... No, pero no. quiero saber, quiero, no. quiero aprender. Claro. claro. No, súper bueno, porque uno nunca, nunca se cansa de aprender. O sea, aprender es lo más, lo maravilloso que hay. Entre más sí. aprendes, como que, wow, <ríe> increíble. De ¿eh? todas las áreas, de todas las áreas. Sí, las pero, áreas. sí es verdad. Si sí, sí, te quedas sin aprender, es, es lo mismo que quedarte muerta. Sí. Es igual. Sí, ya no, ya para, para mí, mí es más, igual. Pero ¿no? tú crees, por sí. ejemplo, el liderazgo, eh, cuando eres un buen líder, también llegas a ser un buen padre, creo yo, porque eso te, igual se transfiere al hogar, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que no, no hay una separación. Eh, tan compartimentada como nos hicieron cre eh, eh, los manuales de, de gestión de tiempos pasados eh, creo que so somos una sola persona es por eso que no, no creo en separar como mi agenda privada de mi agenda pública usualmente solo tengo una que es como así y soy una sola persona, entonces mis calidad calidades eh, van a ser las mismas en el hogar y también y, y mis no, no son buenas cualidades. Uh -huh. Es el mismo. Tus debilidades, claro, no sé, es verdad. Sí, pero claro. es una idea de antes, ¿no? Que un líder es como. Eh, Fuerte en el hogar o en el trabajo y en el hogar es como que ah, aquí no pasa nada, o sea, es, lo que tú dices, ¿verdad? Tienes que ser la misma persona todo el tiempo, ¿no? Si no estás jugando sí. como a hacer una máscara, que no eres lo que eres. Sí, pero, pero eso es muy interesante, ¿sabes? Porque yo trabajo eh, exactamente, y creo que tú haces un trabajo parecido con la escritura a, a partir de, del cuerpo. ¿Y por qué? Porque las personas usan tantas máscaras para tantas cosas que pierden contacto con su esencia. Entonces, cuando van a escribir, no escriben lo que es verdadero. Escriben lo que las máscaras, las voces, sí. que son los detractores de, de toda la parte, les dicen. Entonces, mi trabajo es exactamente el contrario de eso, que es. Máscaras fuera sí. no necesitas, solo necesitas por unos momentos para, claro, te, tienes que ambientarte a, un, a algo, pero no, no para tu expresión no necesitas eh, esas máscaras, a menos que eh, pretendas jugar, por claro. veces lo hago, jugar con las máscaras, pero para eh, ser verdadero en tu expresión, tu escrita, para que sea verdaderamente impactante, entonces eh, eso no sirve. Es artificial, es lo que llamamos artificio, eh, no, no sirve, no, no va a hacer nada por ti. Es como pero una mismo, fórmula vacía, sí, pero y yo es creo el mismo que, con el liderazgo. Yo creo que el lector, cuando tú te refieres a escribir, yo creo que el lector eh, se da cuenta automáticamente cuando la persona... Siempre. Es que no puedes engañar al lector. El lector se da cuenta cuando viene realmente de parte tuya o es solamente algo que tú hiciste como para rellenar nomás. Siempre eh, digo que eh, tu mejor suceso es cuando las personas te dicen algo como, wow, ¿qué pasó aquí? Eso es verdad, lo sentí hasta mi alma. Ya me dijeron algunas veces y yo sé que cuando me dicen eso es porque lo que escribí es bien sucedido. Esa es mi medida. No es necesario que tenga ganado mil premios que sea bestial. Lo que me interesa es que mi mensaje ¿Sí? sea, sí, pero ¿sabes? También lo que aprendí en este proceso es una construcción mutua. es como yo tengo una mensaje, pero la mensaje que va a llegar a, a nuestro lector es una mensaje que el lector va a recibir. Es como el lector va a recibir la mensaje que necesita en ese momento de su vida de tu mensaje, que es la sí. mensaje que tú necesitas de transmitir. Sí. Entonces, este es un proceso muy bonito porque es de escucha mutua. Eso es perfecto, es como una, un, una danza. Y si consigues hacerlo inscrita, puedes transportar para el liderazgo. Y cuando tienes un equipo, y yo he sido muy afortunada porque yo trabajé en dos o tres equipos así, que es lo que llamo eh, equipas abeja. Es como sí, un, abejas sí, como sí, danzando, sí. Sí. siempre colmatando las debilidades unos de otros, pero sin hablar, ¿sabes?, solo sí, olhando, sí. mirando, so. sí. es perfecto, perfecto imperfecto, pero perfecto en su imperfección, ¿sabes?, sí, sí, sí. Y, y es eso siempre que procuro en liderazgo y es lo mismo que procuro en mi escritura, y, y es lo que procuro transmitir a mis alumnos de, de escritura sensorial, de escritura sinestésica, es ese proceso, pero eso solo es posible, eh, si las máscaras si van si no hablamos solamente con máscaras es por eso que te decía a poco que me río eh, mucho cuando mis líderes eh, me hablan porque yo sé que estoy hablando con máscaras y por veces digo ah estoy en el circo o, me cuentas un cuento un conto o me cuentas una bella historia porque no es verdad, claro. yo, yo lo sé, porque eso es lo que hago. Yo sí. ensino eso. Entonces, y por veces tú puedes trabajar para perceber, eh, entender dónde, dónde, cuándo y dónde construiste tus máscaras. Ese es un trabajo más terapéutico, mm. es muy interesante también. Mm. Y, y eso, todo máscaras? este proceso. ¿Qué es lo que estás sí, ocultando? Sí. ¿Qué es lo que te estás protegiendo? no Es eso, perfecto. Y, y, y para ti, que es líder, que eres líder, eso es un proceso fundamental. Entonces, sí. eh, contrariamente a, a nuestras sí, sí, sí. cuevas de, <risas> sí, de gestión que tienes que ponerte muy seria y tienes que ser como dura, fuerte, no. Tienes que ser flexible. Esa es la mayor fuerza que mm. tienes. Y, y saber cómo escuchar el entorno, las personas y cosas que no son personas también. Mm. El edificio qué pasa eh, con todo. Y si sabes hacer eso, entonces puedes no tener gran habilidad en otras cosas, pero como líder creo que ya estarás en, en buen camino. Súper interesante. Tú Super. eres una buena conocedora de la gente. <risas> sí, sí. Tú sabes que una de mis profesiones durante mucho tiempo fui ser analista de fraude. Entonces nosotros tenemos entrenamiento, entrenamiento para cómo leer las personas. Sí, sí. pero pero todo el tono de, de, de voz todo, todo la, y entonces eh, aprendí inmenso en, en, ese, en ese trabajo y por veces eh, entraba a una otra empresa y usualmente eh, en un par de meses alguien un líder eh, Hablaba conmigo y decía, Sara, ¿no, no quieres hacer como un análisis de fraude? Porque ¿sabes lo que es más difícil? Eh, hacer el análisis de fraude externa es un poco difícil, pero lo peor de todo sí, es entiendo. hacer un análisis de fraude interna con las personas con que tú trabajas mm. lado a lado y, de, y descubres que las, las personas están robando de la empresa. Oh. Y eso tienes que tener, no es, no es eh, como ser dura. Yo, yo, yo creo que ese, eh, esa profesión fue, fue una de, de, de, fue muy importante para ser una, una líder más eh, eficiente, porque no se trata de decir ah, hiciste mal, hiciste esto, esto, porque no es okay. Uh, existen pruebas, eh, lo existe, pero ¿qué pasó? Mm. Es ojalá mirar en los ojos y qué pasó. ¿Qué te llevó a hacer tú eso? Tú sabes que, si sí, tú sabes que probablemente como pasó, la persona va a ser presa y va, va a ser todo horrible, pero mm -hmm. yo creo que ese momento que muchos de mis compañeros no, no, no, no hacían, pero yo siempre me sentaba con la persona. Miraba en su, sus ojos y, y le preguntaba, mira, ¿no hay salida? ¿Tenemos pruebas a lo largo de, del tiempo? No, ¿No vas como a escapar? No. Pero solo para entender qué, qué pasó. Y usualmente las historias son... Terribles. Terribles, mm. ¿sabes? Las personas se ponen estas máscaras muy bien vestidas mm. y son muy pobres, ¿sabes? Tienen perso personas, por ejemplo, uh, había una empresa muy grande donde yo, yo trabajaba, que es una empresa muy conocida en la área aseguradora, y las personas venían de Cuba, ¿sabes? De Venezuela, de, de países en, con muchas dificultades. Mm. entonces cuando tal sucedía, yo siempre preguntaba, pero ¿cuántas personas de tu familia uh -huh. lograste traer para Portugal? Porque siempre se trataba de eso, siempre, uh -huh. y, y para nosotros en Portugal es uh -huh. difícil porque el entorno es totalmente distinto, uh -huh. pero yo he tenido unas experiencias en mi adolescencia, ¿vale? con personas muy, muy pobres, pobres que no, no tenían nada y que incluso vi morir por, por falta de, de recursos, ¿vale? Y entonces, en mi escritura, yo hablo muchas veces sobre eso porque incluso con, continúo en contacto con esas personas, las que no padecieron. Eh, con ese barrio, que era un, un barrio como de um, lata, no sé cómo se dice en español, pero es horrible como sí. favela para los brasileños. Familia, no sé. sí y, y, y, y, y eso me, me hace uh, mirar las cosas con otra, tal vez, eh, al mismo tiempo sensibilidad, y, y, y, no, y no es como ofensivo para mí mismo uh -huh. y representando mi organización hay un lado humano sí. en eso y, y, y no, no no tengo ese sentido de sabes juzgar Hold, las personas como ah fuiste muy mala lo que hiciste uh -huh. no cuando tienes hambre cuando tienes sed uh -huh. cuando tienes hijos pequeños como yo lo vi llorando con hambre que no tiene nada y nadie te Desde va esperando. a ayudar porque las personas se tratan como hmm. yo vi sabes y cuando ves algo no puedes dejar de, de ver nunca vas a, a, a olvidar de eso no. vale porque las personas piden a, porque muchas veces nosotros decimos, ah, pero ¿por qué no eh, pediste ayuda? Pero las personas piden ayuda, pero nadie le, les ayuda. ¿Verdad? Incluso mm -hmm. las organizaciones, tú no, sabes no, no. que un, uno de estos días, eh, por veces las personas aquí en Portugal eh, me miran y, y piensan que soy eh, extranjera, ¿sabes? De, de otro <risa> país. <risa> Eso me sucede muchísimas veces y por veces tomo partido de eso. Entonces, eh, era un servicio oficial donde las personas iban a, a buscar algo para trabajo. Eran sí. personas que iban a trabajar. Y tú sabes que teníamos servidores públicos gritando con las personas, diciendo, si no hablas portugués, vate. Oh, y lo vi. hicieron con, conmigo, ah. ¿sabes? Entonces, entonces, yo asistí a todo, yeah. eh, la persona gritó conmigo mucho, ¡fuera, fuera! Hablé inglés primero, yeah. para, para sí, sí, sí. y después en mi portugués nativo le dice, Funciona, funcionario pública, yo también soy. Uh, mira, también soy servidora pública. Eh, servicio cinco estrellas. Ah. Perfecto. Me gustó muchísimo. Y la persona se quedó como así. Pero, ¿sabes? Ninguém, eh, como nadie faz, hace nada. Eh, eso fue en un sitio que es como aglomerado de servicios públicos sí, sí, y sí. todas la toda la gente vía lo, lo que estaba pasando y nadie si nadie sí es, es como un, sabes lo siempre costumo eh, a decir que lo más peligroso son las personas virtuosas las personas que eh, piensan que son superiores a, a las otras no. existen muchas muchas de esas personas y esas son la, el verdadero peligro sabes no son las personas pobres no. son las personas virtuosas no. porque siempre has así siempre tiene esta posición como ah, de mi moral de mi ética yo soy perfecta y tú es como sabes el pensamiento que es subhumano sí. que es el mismo que hubo en eh, tiempo nací y todo, sí, y eso sí. es un pensamiento muy sí. peligroso sí. que atraviesa todo, toda nuestra historia de humanidad sí. e incluso nuestro, ne, nuestra forma de liderazgo asienta en ese pensamiento sí. es y es eso para mí que es necesario cambiar sí. por eso intenté en mi libro ofrecer eh, distintas perspectivas para mostrar que eso no es necesario, no, no es necesario que sientas que las personas son inferiores a ti para ser un líder. Eso mm. no es necesario. No. Tú puedes hacer algo de forma colaborativa, pero para mí eso es lo principal que es necesario cambiar. E ese pensamiento que ah, yo estoy bien, ha hecho mu mucho, merezco todo y las sí. otras personas mm. vamos a pisar. Mm. Y eso es tan evidente hasta eh, mm. en, en la forma como hablan contigo, ¿sabes? Porque como servidora pública yo me encuentro en un lugar subordinado, y, y, y me encuentro en la base de la pirámide en, y en mi otro trabajo me encuentro a, a, en el toque sí. Sí. sí, arriba. Y, y, y, y, y ¿sabes cuando eh, por veces algunos de los líderes se, se dirigen a mí como... Ah, así soy Bien. y y es como sí yo lo voy a hacer porque es mi trabajo pero no es porque hablaste conmigo así ah, porque eso no no, no, no es, es forma no la manera de no. uh, pero pero sí eso eso sucede mucho mucho y es por ese presupuesto que es yo soy la persona que tiene la virtud, y la otra persona no tiene la virtud, si no se encuentra conmigo, está contra mí, y no merece nada. Mm. No es humana, se que Y ese pensamiento es muy peligroso. Mm. Y, y, está, y, y se encuentra muy difundido en mm. todo lo que es práctica de, de liderazgo. Infelizmente. Mm. ¿Tú, eh, Entonces, para con... mí es necesario eh, cambiar eso. Mm. Has estudiado algo de liderazgo en Latinoamérica porque yo sé que es bastante diferente que en Europa. Allá, allá sí que es diferente. O sea, el líder es líder y el de abajo no sirve para nada, casi. Ahí es mucho, mucho peor que en Europa. Europa, por lo menos, algo sí, se, sí. Se, ha, se ha avanzado, ¿no? Pero allá no. Sí, las máscaras si son, tienen... son mejores, de mejor calidad. Sí. Pero, ¿sabes? No es una diferencia, en filosofía nosotros decimos que no es una diferencia de especie, es una diferencia de grado, pero es la misma cosa. Es, es más como tiene más pátina, pero es el mismo. Eh, y, y, es, y es para mí, mi, mi pasión con este libro sobre business y, y sobre liderazgo es... Cambiar de, de cierta manera eh, esta perspectiva y eh, dar a nuestros líderes y a todos evidencias que hay otras formas de pensar que no, no implican eh, pisotear el otro para sí. ser, ser un, un líder. buen líder, claro. Pero ojalá que lleguemos a ese punto, ojalá. Se necesita. Hoy en día, sí, como estamos, se sí. necesita muchísimo, buenos líderes, buenos. Sí, no solamente verdad. líderes, sino buenos líderes. Uh -huh. Muchos saludos, verdad. Cintia. Cintia nos está saludando. Cintia, hola, ¿qué Cintia. ¿Qué tal? Y creo que nos han saludado otras personas. Sí, sí está. Jorge, bueno, Inverto, hola, sí. Marisa, <ríe> algunas personas, Claudia. mías y tuyas. Sí, sí, sí, sí. No, ha sido súper interesante el tema, realmente increíble porque se necesita muchísimo. Era una persona que tiene tanto conocimiento que yo me he quedado así, wow No, no, pues, <risa> pero, pero, ¿no? pero sabes, es más experiencia eh, do, que, eh, do que conocimiento. Sí, eh, me gusta muchísimo uh, aprender y, y sigo siempre estudiando, pero, pero creo que lo más es que eh, estoy mirando siempre las personas, el entorno, todo que pasa y entonces eh, creo que es más por eso. Entonces las dos cosas que la combinación entonces, de las um, dos poco, claro. tiene mucha experiencia de sí. vida muy no, no es increíble porque dice ahí muchos líderes ¿Sí? creen que ser líderes es gobernar sin entender el concepto de líder. Uh -huh. Sí, es muy interesante sí, la dice la vida. Muchísimas sí. gracias. Muy, muy lindo, realmente yo he estado maravillada contigo, pensé que íbamos a tener problemas de idioma, pero ninguno, ninguno, <risa> hablas perfecto, perfecto el español, así que no, <risa> ningún problema, qué maravillosa, maravillosa, maravillosa, así que, ¿cuándo sale el otro libro que me decía? Bueno, decía que tenías dos, eso de los cinco sí. temas me gustó muchísimo, ¿para cuándo lo tienes? Sí. Eh, creo que hasta el final de este año porque yeah. ahora en portugal tengo cuatro libros que, que van a salir ya el primero salió y tengo más cuatro porque desde la pandemia eh, mis libros se quedaron con las editoras no no fue posible eh, publicar okay. y ahora sí a, a, ahora van a liberar eh, mis libros y va a ser muy interesante bueno. o a las ferias, y libros, y, y todo, qué lindo. son libros de poesía. Ya, pero qué bonito, qué bonito, me encanta, me encanta que estés en esa labor de escribir, bueno, tú sabes que yo también sí. doy lo mismo, pronto sale el segundo, sí. y no estoy súper contenta, dando cursos ahora, este fin de mes ya me toca sí. el curso de escritura, y feliz, feliz, dándole a conocer a la gente que se puede, y se puede encontrarse uno mismo escribiendo, es una manera muy, muy hermosa de, de interiorizarse, de, de saber quién realmente tú eres, ¿no? Tienes sí, cinco, dice? Jorge Humberto dice tienes ah, cinco. Ah, sí, pero eso es, es, es secreto. Ah, ya, no, ya no, ya no es, ya no es secreto, ya. Bueno, eh, querida Sara, Sarita, ya tenemos casi una hora hablando. Sí, que, sí, es verdad. Y así que te voy a dar para que despidas al público que ha estado con nosotros, la gente que nos ha acompañado, muchísimas gracias, pensé que no iba a haber mucha gente, pero sí hubo. Y gracias, y ya saben que el jueves también a las 10 de la noche vamos a tener a, a Marco Alberto aquí, y bueno, va a ser muy, muy bonito. Y gracias, gracias por haber aceptado el cambio el cambio de horario y bueno Sara danos una, una palabrita para despedirnos y que no sí nos... claro uh -huh. muchas gracias por, eh, uh, por uh, uh, me me invitar a, a este a esta charla eh, y fue fue maravillosa y para todos los que los que asistieron y, o que van a asistir muchísimas gracias por vuestro tiempo que es el único recurso que es escaso. Sí. Loris sí. es el único. Sí. sí, por eso hay que agradecer eh, muchísimo a la gracias. gente, sí. la gente que sí, se toma su por tiempo eso. de escucharnos, y por eso quiero hacer cosas que la gente se interese, esos temas como el que tú trataste, muy, muy interesante. Entonces, muchísimas gracias, Sara, ha sido un placer, y bueno, cuando esté en el otro libro me avisas, y ahí sí, comenzamos sí, sí. otra vez. Así que ningún problema. Sí, verdad. Un beso. Muchísimas super gracias, Padre. Y gracias. Besitos gracias. para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.